Bien, eh, hoy lo que me gustaría repasar con vosotros es eh, cómo poder dibujar eh, dentro del sistema isométrico las circunferencias. Eh, para eso os he preparado aquí un dibujo en el que tenemos en el sistema isométrico un cubo y en cada una de las eh, caras está dibujada una circunferencia. Como podéis ver, eh, yo no estoy viendo realmente cuando he traslado el papel, una circunferencia, aunque es verdad que en el espacio, si miro el alzado, por ejemplo, sí que es realmente una circunferencia, pero el isométrico eh, se ha deformado en la figura, debido a que eh, las, las medidas, en este caso las puedo llevar en verdadera magnitud sobre los ejes X y Z, pero el resto de infinitos radios que tiene esta circunferencia no van manteniendo esa medida, ¿vale? eh, así que vuelvo a repetir, yo puedo tener en una cara una circunferencia pero al trasladarlo isométrico esta circunferencia se va a transformar en una elipse o la podemos trazar mediante óvalos que es lo que vamos a, a aprender eh, para eso sobre un archivo del programa DraftSite ya me he preparado aquí ejes isométricos X y Z y eh, he preparado también el cubo en el que vamos a dibujar en cada una de sus caras eh, los óvalos que, están, que van a representar las circunferencias. Eh, por supuesto que los estamos dibujando siempre sobre caras que son o bien paralelas al ZX, paralelas al XY o paralelas al eh, YZ. Eh, en cualquier otra posición sería más, más complicado hacer este, estas figuras. Para eso nos tenemos que acordar muy bien de cómo se dibuja un óvalo. Vamos, eh, vamos a hacerlo eh, sobre esta cara superior del cubo. ¿vale? Eh, fijaros que es, una, eh, eh, es un cuadrado, ¿vale? realmente es un cuadrado aunque aquí lo vea como, como un rombo. Eh, que es un plano paralelo al X y nosotros podemos dibujar eh, los óvalos eh, a través de la caja que contiene ese óvalo como hemos visto antes en la, en la isometría ¿vale? en, el, en el ejercicio que teníamos aquí ¿vale? tengo un, una caja, este rombo, que está conteniendo al óvalo Pero fijaros que estos puntos de aquí son comunes al óvalo y a la vez a esa caja, ¿vale? son puntos por los que va a pasar el, el diámetro vamos a buscar antes de nada esos puntos y esos puntos van de, de, de los puntos medios de los lados eh, van de punto medio a punto medio de dos lados de ese rombo que sean lados opuestos ¿vale? vamos a dibujarlos y iría desde el punto medio hasta el punto medio y desde este punto medio hasta este punto medio, bien ya tenemos cuatro puntos por los que va a pasar esta, es decir, eh, las, la, el óvalo ¿vale? y acordaros que el óvalo está formado por eh, arcos de circunferencia que entre ellos son tangentes Voy a, estoy nombrando precisamente esos puntos, que son puntos de tangencia entre esos arcos que me van a formar el óvalo. Punto 3 y el punto 4. Bien, acordaros también que para este método voy a necesitar las diagonales de este rombo son estas de aquí. ¿Vale? Bien, así que voy a tener cuatro arcos de circunferencia, el primero va a ir de 1 hasta 2, el segundo va a ir de 2 hasta 3 y es tangente al que he nombrado anteriormente, el tercero irá desde 3 a 4, tangente al anterior y también será tangente a este último que irá desde 1 hasta 4. Los primeros arcos que podemos trazar son precisamente los que van del, desde el punto 1 hasta el punto 2 ¿Cuál es su centro? Pues su centro va a ser ese punto de aquí, ¿vale? El punto le voy a llamar A Así que con el compás, tomo el compás, centro en el punto A Y abro hasta el punto 1, perdón me está saliendo mal, un segundito, vale. voy a centrar en el punto A, ahora sí, ahora hasta el punto 1 y con el compás voy trazando hasta el punto 2. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa eh, en el arco que va desde 3 hasta 4 acordaros que el centro va a ser este vértice superior, el punto le voy a llamar B y para trazarlo, con el compás centro en B, abro el compás hasta el punto 3 y trazo el arco que debe de llegar hasta el punto 4. ¿De acuerdo? Para cerrar estos, lo que tengo que buscar es precisamente el centro de una circunferencia que sea tangente al arco que va de 1 a 2 en el punto 1 y a la vez sea tangente al arco que va desde 3 a 4 pero tangente en el punto 4. Acordaros que hay una propiedad de dos circunferencias tangentes. Eh, si tengo dos circunferencias tangentes, los centros de ambas circunferencias y el punto de tangencia entre ambas eh, circunferencias está alineado. Así que alineo el punto 4 que es el punto de tangencia entre las dos circunferencias con el punto B, centro de la circunferencia de 3 a 4. Lo mismo podría hacer alineando A centro de la circunferencia de 1,2 con el punto 1, que es el punto de tangencia me va a dar este punto de aquí, ¿vale? voy a llamarle el punto C que es centro de la circunferencia que cierra este óvalo por la derecha entre el punto 1 y el punto 4 vamos a dibujarlo con el compás, centramos en el punto C abrimos el compás hasta el punto 4 y cerramos la circunferencia, ¿Vale? Lo mismo pasaría aquí, lo voy a hacer más sencillo porque el punto C fijaros que está realmente en esta diagonal así que no hace falta que trace las dos líneas con cada centro A y B con los puntos de tangencia, bastaría con coger una de las dos, uno el punto 3, punto de tangencia con B y ahora en ese punto en el que he cortado la diagonal, centro con el compás y cierro. Bien, pues ya tendría en este momento la, el óvalo que eh, está eh, eh, inscrito en la cara de, de este cubo. Voy a darle formato de resultado. Ese sería eh, la, la, el oval, eh, fijaros que como en principio no estamos usando eh, ningún coeficiente de reducción del isométrico eh, los, el, Si nos dan el radio o nos dan el diámetro de la circunferencia, fijaros que estas líneas por ser paralelas a los ejes y no están usando coeficientes de reducción precisamente son las medidas, la medida del, del diámetro, ¿vale? de, de la circunferencia. Bien, si lo quiero realizar en las otras caras, es decir, en cualquier plano que sea, por ejemplo, paralelo de XZ, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer ya más rápido, necesitaré las diagonales, necesitaré las líneas que van de punto medio a punto medio de la cara, Y ahora lo que voy a hacer es repetir el proceso. Fijaros que. Voy a poner incluso ya la capa de. No, luego lo paso a resultados. Centro en este punto de aquí. Y abriendo hasta el punto 4, trazo la circunferencia. De la misma manera, centro en el punto A. Y trazo. A ver un segundito. Ahora sí. Pas, centro en A, abro hasta este, ese punto de aquí y aquí trazo la circunferencia. Para unir estas dos circunferencias busco la circunferencia tangente, simplemente acordaros uniendo el punto de tangencia con el centro, lo mismo con el otro lado y ya tengo precisamente los dos centros de las circunferencias que busco. Centro aquí, abro hasta este, este punto, y termino de dibujar el mismo centro en el punto en el que esa línea ha cortado a la diagonal del rombo abro Ahora, centro abro hasta el punto de tangencia y termino de cerrar ¿de acuerdo? lo mismo haría en cualquier plano que fuera paralelo al XZ busco las líneas que van desde el punto medio hasta el punto medio, busco las diagonales del rombo y repito exactamente el mismo trazado que he hecho antes. Desde este punto centro con el compás, abro hasta los puntos de conexión Abra hasta los puntos de conexión ¿vale? con, con la caja centro. Perdón, me equivoco. Queda desde este punto en este caso. abra hasta este punto. Allá. A veces esto se resiste. Ya está. Trazo este arco. Trazo este otro arco. estoy trazando al revés, pero bueno, voy a repetirlo desde aquí hasta aquí, ahora sí, trazo con el compás en otro arco y para cerrarlo acordaros que he de unir este punto, que es el punto de tangencia con el centro de la circunferencia y ahora trazo el arco que me falta, de la misma manera este punto abriendo hasta el punto de tangencia centro ¿vale? y hago la circunferencia, con lo cual ya tengo eh, esas circunferencias que están inscritas en las caras del cubo pero dibujadas como óvalos en sistema isométrico, eh, acordaos que también podía haberlo hecho como, como elipses, debería usar entonces el método de haces proyectivos pero si acaso me parece más limpio que podamos dibujarlo como, como un óvalo. Eh, para poder ver un ejemplo vamos a suponer que nos dan eh, un, un cilindro y nos piden que eh, dibuje un, un cilindro determinado eh, cuya base está apoyada en el plano X y eh, el centro de ese cilindro es el punto o, y el radio del cilindro es OP, ¿vale? Este segmento que tenemos aquí. Bueno, pues podemos dibujarlo ya, nos vamos a construir la caja, acordaros que eh, precisamente por ser eh, las líneas paralelas a y, a X o a Z, eh, por mantener su medida si no estamos usando coincidente de esta reducción, eh, precisamente OP que es paralelo al eje Y es la medida del, del radio, ¿vale? es, sería en este caso estamos hablando de la mitad de esta línea de aquí, ¿Vale? si esta línea es el diámetro de la circunferencia lo que me están dando ahora es el radio. Bueno pues lo que voy a hacer es dibujar la caja, ¿vale? habría que trazar Líneas paralelas a los ejes X ahí, ya tendría en ese momento trazadas las diagonales, perdón, las diagonales, no, las líneas que van de, de, de, de, de punto medio a punto medio de dos eh, aristas de ese cubo que sean opuestas. Y voy a terminar de cerrar la caja simplemente llevando paralelas por P. del radio voy a llevar eh, esa, esa paralela y ya tengo la caja bien si te hago las diagonales voy a dibujarlas y ya tengo la caja que contiene a un óvalo que va a ser, eh, que va a estar situado en el plano xy o en un paralelo a ellos, como es precisamente este caso de la cara superior de este, de este, de este cubo. El proceso, acordaros, es, es muy sencillo, busco estos puntos de aquí y centrando en esos vértices abro hasta los puntos de tangencia el compás y trazo. De la misma manera, centro en esta esquina de aquí, abro hasta el punto de tangencia y trazo la circunferencia. Para hallar el centro de la circunferencia más pequeña, busco estos puntos de aquí, como hemos hecho antes, centro con el compás y trazo. centro aquí, abro con el compás y trazo. Bien, esta sería la base del cilindro. Vamos a suponer que no me, me dicen que la altura es un cilindro recto, es decir, la altura es paralela a Z. La altura es este valor que me dan aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer es levantar la altura como es una línea paralela eje Z y no estoy usando coeficiente de función. Las líneas que sean paralelas al eje, eje X y Z, sus medidas, se van a mantener. Así que, desde, fijaros, desde el punto de tangencia a esta circunferencia, siguiendo esta dirección, es decir, desde el centro a esta circunferencia, perpendicular a la dirección, en este caso es muy sencillo porque el punto de tangencia es precisamente ese punto ahí. ¿Vale? Llevo directamente la medida. Y repito este mismo proceso en la tapa superior. ¿Vale? Debería poder dibujar otra vez todo este cuadrado, un rombo ¿no? que he dibujado abajo. Lo repito arriba en la tapa. Vez Bien. y una vez que tengo esto, lo que haría sería volver a dibujar entonces estos arcos, pero arriba yo lo voy a hacer más fácil, simplemente lo voy a transportar. Este es un proceso que llevar un tiempo, pero deberíamos hacerlo. Vale, pues ese sería el, el, el cilindro. Eh, voy a marcar en rojo el resultado. Vale. Sí, La tapa se ve entera, es como si fuera una lata de conservas vista desde arriba con cierta perspectiva. pero a partir de este punto de tangencia la superficie eh, lateral de este cilindro va a tapar toda esta parte del ovalador 3 así que pasaría a ser una línea discontinua esta de aquí desde los puntos de tangencia, es decir, desde este punto y desde este punto. Bueno, vamos a hacerlo simplemente marcando esta línea como oculta vamos a quitar también esta parte de aquí y la vamos a hacer como estaba antes pero oculta por supuesto que yo estoy usando eh, un programa informático eh, vosotros en vuestro caso de usar la escuadra el cartabón y el compás ¿Vale? bien este sería el resultado voy a quitar las líneas auxiliares para que no bien. de esta manera ya tendríamos un cilindro hecho ¿de acuerdo? en perspectiva isométrica nada más, bueno, espero veros los las dudas eh, cualquier duda me Vale, gracias. Un abrazo.